con 34 minutos. Amigos y amigas, hace algunos meses se denunció públicamente irregularidades en la de millonarios créditos impagos en la Corporación Financiera Nacional. Parecería ser que hasta hoy no se conocen los nombres y rostros de las personas que se beneficiaron con estos créditos. Hasta diciembre del año 2021, la cartera acumuló más de 700 millones de dólares, estamos hablando de los sagrados recursos del pueblo ecuatoriano, entre préstamos vencidos e incobrables. Hemos visto el malestar, hay muchas reacciones en, en las redes. Decía, por ejemplo, uno de los tuiteros, a los honrados que hemos sacado créditos de la Corporación Financiera Nacional, nos toma de seis meses a un año hacer el trámite, pero a un grupito les han dado cientos de millones de dólares sin garantías. ¿Cuáles son las repercusiones sobre este tema? Vamos a analizarlo. Es necesario levantar la reserva eh, sobre, sobre el tema. La pérdida, ¿quién asume? todo el país, me pregunto, en fin, vamos a analizarlo con nuestros invitados, ya está con nosotros el economista César Robalino, expresidente de la Asociación de Bancos del Ecuador y el economista, en breve se incorporará a nuestra mesa de diálogo, el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, sean ustedes bienvenidos, buenos días, economista Robalino. Bienvenido. ¿Es posible dar un crédito sin garantía a 700 millones de cartera vencida? Cuéntenos cómo opera esto. Bienvenido. Buen día, economista. No eh, tenemos alguna dificultad en su audio, economista. A ver en interno a nuestra coordinadora si eh, ubicamos un nuevo eh, contacto con el, con el audio. Vamos con usted, economista Pozo, hasta tanto. Bienvenido, buenos días. A ver, decía hace un momento: ¿es, ¿es posible que se otorguen créditos de esa manera tan ligera que no se garanticen los recursos que se están prestando, recursos del pueblo? Economista Pozo, bienvenido, buen día. Buenos días, Carmita, Andrés, César. Y... Si uno hace una, una revisión en el ámbito privado, existen obligaciones sin garantía que son créditos personales donde el cliente tiene un buen récord eh, y las cifras no son mayores, digamos. Eh, eso es mucho más complicado en cifras eh, más grandes y en banca pública. En ese sentido, sí es complicado entender si se dieron operaciones sin las debidas garantías y son sin las debidas seguridades. Eh, yo no tengo conocimiento de si eso ha ocurrido o no ha ocurrido. Sin embargo, sí me parece que cualquier tipo de operación crediticia para resguardar la solvencia de la institución tiene que tener las condiciones adecuadas y tiene que tener dentro de esas condiciones la mayor seguridad posible de que esos recursos van a poder ser recuperados en el plazo en que fueron otorgados. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que ese es un principio básico con el que tenemos que trabajar. Bien. No sé si ya tenemos audio, economista Robalino. No. Le vamos a pedir que se desconecte y se vuelva a conectar. Eh, desconecte ese economista Robalino y se vuelve a conectar con audio, con la opción audio para, para poder escucharle. Andrés, por favor. Eh, economista Pozo, pero me pregunto, ¿la Corporación Financiera Nacional tiene la, la potestad de trabajar con discrecionalidad y a propósito de esos créditos? Es decir, eh, ¿por qué habría de proceder de esa manera? ¿O no hay algún tipo de control para que se confirme que todos los créditos tengan los soportes necesarios? La Corporación Financiera Nacional es un banco público, pero eso no quiere decir que no se administre bajo los principios de rigurosidad de un banco privado. No debe haber ninguna diferencia. El Banco del Pacífico, por poner un ejemplo, es un banco privado con propiedad pública, pero los principios de manejo de la solvencia, de la liquidez, de la seguridad todo lo que rige para esa institución y para el resto, tiene que ser aplicada para las instituciones públicas. Lamentablemente, cuando son instituciones cuyos propietarios es el Estado eh, se produce lo que se llama en economía un incentivo perverso, en el sentido de que como que la plata no es de nadie, y queda un poco en el aire el manejo estricto de los recursos, y eso sí es un problema porque esto no es un problema de la Corporación Financiera Nacional. Recuerden ustedes lo que ha ocurrido con el Banco de Fomento, eh, que por reiteradas ocasiones y oportunidades han, te, han terminado condonando obligaciones el momento en que las instituciones pierden patrimonio porque hay, optan por esta vía el propietario es el que le tiene que poner la plata. ¿Y quién es el propietario de las instituciones públicas como el Banco Fomento hoy va en Ecuador o la CFN, el Estado ¿y el Estado cómo pone la plata? con recursos del presupuesto ¿y eso qué significa? cobrar recursos al, al, a los ciudadanos vía impuestos o eh, buscar formas de financiamiento vía deuda entonces lamentablemente cuando estas entidades no se las maneja con el cuidado y el orden adecuado terminan siendo eh, objeto de un desorden que se dispersa y se, y se socializa, pongámoslo así, eh, a, toda la, a toda la ciudadanía, lo cual obviamente no, no, no es correcto. Ahora, economista Pozo, hasta diciembre del año pasado, de acuerdo a las cifras, la Corporación Financiera Nacional reflejó una pérdida de 240 millones de dólares, no sé qué, qué validez eh, tiene, ya está con nosotros el economista Robalino. ¿Le escuchamos? Oh. Ahora sí. Ahora sí. Escucha. Ahora sí, Alvin. Muy, muy buenos buen días, gracias bueno. por la invitación. Es un placer estar aquí con el distinguido amigo, el ministro de Estado, Mauricio. Bien. Eh, decíamos hace, hace un momento, economista Robalino, el tema de las pérdidas de la Corporación Financiera Nacional a propósito de toda esta cartera vencida. Incobrable otro, otro porcentaje de la, cabre, de la cartera. También hay, de acuerdo a las cifras, se refleja al cierre a de diciembre del 2021, pérdidas por 240 millones de dólares. Uh -huh. ¿Quién controla todo esto y qué, qué, qué, qué lectura nos da sobre el manejo de la Corporación Economista Robalino? Yo, yo le diría, la primera observación es que la administración de la CFN, y de lo que es el Banco de Fomento, fue politizado. Mala gestión de las instituciones públicas financieras. Mala gestión, mala administración. ¿Sí? No ha habido pues una buena gestión en la materia de concesión de créditos. Ha habido insuficiencia de garantías y no solamente insuficiencia de garantía en la concesión del crédito, sino que no se podía dar crédito a una serie de empresas de cualquier naturaleza que no tenían capacidad para pagar al futuro, o no hubo una buena evaluación de un nuevo proyecto de inversión que financiaba las CFN. Y sencillamente lo que hicieron es conceder crédito sin las bases técnicas necesarias que todo banquero público debe tener. Hay naturalmente personas que administraron las FN y por lo tanto ellos deberían explicar qué es lo que pasó. ¿Por qué no le pudieron decir al presidente de la República, no puedo dar ese crédito, no puedo en ninguna circunstancia? Y si usted me obliga, presidente, a eso, sencillamente presento, me renuncio y me voy a mi casa. ¿Pero no me puede ser responsable de una mala administración y de la politización de un banco público? No se puede, uno, dos. Hay en proceso la fusión con Ban Ecuador, ese es un error del gobierno. No, se de, no debe haber fusiones, no debe haber. Hay que reestructurar totalmente esa institución CFE, hay que reestructurarla. Hay un presidente del directorio que yo lo conozco, que es un buen profesional, que pues tiene experiencia bancaria, el señor economista Andrade, si mal no recuerdo qué es. Y entiendo yo, entiendo yo que están reestructurando, están haciendo las provisiones que sencillamente no han hecho a la cartera vencida o la cartera improductiva. Y hay ya castigos de más de doscientos y pico millones de dólares de cartera que sencillamente ven que no se pueden cobrar ni a través de los juicios. Y ahí también hay algo que hay que notar, que un momento o dos sale un juez en Guayaquil y dice, oiga señores CFN, cobren, no en dinero efectivo, sino que cobren en mi vehículo, y les doy en pago tal cosa. Cuando un banco privado o banco público da un crédito es plata, dinero. No es que presta vacas, no presta ganado, no presta chancho, presta plata y la devolución y el pago tiene que hacerse de la misma forma. Hay algo raro con uno otro juez de la ciudad de Guayaquil, pero hay responsables de la mala administración. Hay que despolitizar la banca pública, hay que despolitizarla. Y entiendo yo que el presidente actual, que tiene experiencia bancaria, debe saber, y creo que por eso ha puesto el presidente el director el señor Andrade, que hay que despolitizar esas instituciones y hay que poner gente competente en la evaluación de riesgo crediticio o riesgo de inversiones. Hay que corregir todo lo que se ha hecho y hay que limpiar el balance de las EFN, hay que limpiarlo, como la de Ban Ecuador. Sí. Ok, ahora economista eh, Pozo, pero a ver, eh, la crítica también pasa por el que, porque es la propia eh, Corporación Financiera Nacional la que inicialmente denunció irregularidades en la dación de millonarios créditos y pagos pero resulta que a la hora de la hora no se proporciona información sobre nombres o quiénes han estado detrás. Es decir, ¿cuál es el alcance de la reserva de la información a su juicio? ¿También se puede manejar con discrecionalidad? A ver, varios temas en esto, Andrés. Primero, yo no creo que el problema de la corporación sea un problema del último año. Yo creo que es un problema que se venía acumulando durante bastantes años atrás, probablemente más de 10 años, y que ha llegado a la situación que en este momento tenemos. Eso como un primer punto. En segundo punto, no soy abogado, normalmente el, el manejo de la, del sigilo bancario que se llama hace referencia a la no divulgación de información de los clientes de la institución, uh -huh. sean estos clientes activos o pasivos, es decir, o sean clientes que ahorran o sean clientes que tienen crédito. Sin embargo, eh, hay una posición que no puedo discutir porque no, no es mi área, de si en el caso público eso rige, si eso eh, está presente. Unos dicen que no, que no es, no es aplicable el principio, otros dicen que sí, porque el que, el, el, en este caso el actor del endeudamiento, por ejemplo, es un privado. Dicho esto, sí me parece que eh, tenemos que avanzar, no solamente a saber quiénes son los que no le atendieron, no cumplieron sus obligaciones con las CFMES, sino que la CFN termine recuperando parte de lo que ha colocado, y digo parte porque tengo entendido que hay una porción no pequeña, creo que son 200 millones, ya de, carre, de cartera irrecuperable. Eh, pero son temas que se han acumulado, como dije al principio, a lo largo de los años por un manejo politizado de la institución, lamentablemente. Eh, solamente le quiero dar unos pocos, unos pocos ejemplos. Aquí habla por decirle de la morosidad de la cartera total 27%. Usted sabe lo que es 27% de una cartera. ¿Por el promedio del sistema financiero está en el 6. Yo diría en el 3. En algunos casos en el 4. Eh, el, el caso de eh, cartera de microcrédito, aquí habla de porcentajes de morosidad del 34, del 36% eso en, el, en cualquier banco que está metido en el negocio del microcrédito es más alta la tasa de morosidad pero no pasa del 6 y del 7 o del ocho. estaría quebrado y el banco o sea no, es no o sea esto esto realmente se vuelve inmanejable y como dije si esto le termina complicando a la, al patrimonio de la institución lo que va a pasar es que el papá de estado le va a tener que poner la plata para poder reemplazar un patrimonio que no cumple no cumple eh, y no cubre las obligaciones Ahora, entonces en este contexto, economista Robalino, ¿qué hacer? Porque eh, Iván Andrade, que es el presidente de la Corporación Financiera, ha mencionado que no es que no exista voluntad para, para denunciar o para informar, sino que legalmente, lo que decía hace un momento el economista Pozo, legalmente, a juicio del señor Andrade, sí hay limitaciones para ese tipo de, de información. Pero finalmente resulta una suerte de alcahuetería, pues esto de no saber entonces exactamente qué, cómo se han manejado estos dineros, pues economista Robalino. Bueno, miren, eh, la politización, hay que decirlo, comenzó en la época del señor Correa, y hay que decirlo de forma explícita. No es que uno en ese momento quiere cargar la mano pues, en un gobierno anterior del anterior, pero la verdad es que ahí comenzó la politización. Y los gerentes generales no pudieron detener pues, esa decisión sencillamente de de la presidencia de la República es algo parecido en cierta forma a lo que ha pasado en el Banco del Pacífico que es un banco que se administraba privadamente pero como dice Mauricio pues la cartera vencida de 27% es una verdadera monstruosidad y aquí también uno dice ¿qué pasó con el control? ¿qué pasó con la superintendencia de banco que es el organismo que controla la banca pública la banca privada? ¿qué pasó? ¿qué pasó con los informes de auditoría interna? si tiene pues auditoría externa ¿qué pasó? ¿qué dicen esos textos? no se puede mantener en secreto cuando un banco público no importa si es privado o público cuando hay esta situación desastrosa en la administración no se trata pues de perseguir por perseguir pero hay responsables en la administración no administraron bien esa entidad y se necesita conocer a ciencia cierta cuál es la situación real. Yo no creo que deba haber secretos de Estado en esta materia. Y no solamente porque se dice que son fondos públicos, pero sencillamente hay que conocer la información. Tienen que salir los estados financieros en forma pública el 31 de diciembre y publicados sencillamente en los diarios del país como lo hacen los bancos privados. Pero también, independientemente de eso, como dice Mauricio, yo creo, imagínense, ¿cuánto es la cartera? La cartera de crédito bruta, al 31 de diciembre, creo que es algo así como 1.800 millones de dólares, 1.850 aproximadamente. ¿Ha crecido la cartera de crédito en la CFN? Hasta donde yo tengo entendido, hace un año no ha crecido. No ha cumplido la CFN sus funciones, que es el financiar el desarrollo industrial del país. Ha fallado la administración fundamentalmente, ¿sí? Pero, ¿qué hay que hacer con el banco aparte de reestructurar totalmente el banco? Sencillamente, hay que capitalizarlo, pues. no hay alternativa, hay que capitalizarlo porque las pérdidas, ¿quién las cubre? Uno mete juicios, inicia juicios aquí, ejecuta garantías, etcétera, etcétera. Y en esta situación del país, en que una serie de activos fijos están por los suelos en materia de precios, si usted tiene una garantía X, un vehículo, una propiedad, sencillamente no va a obtener el valor real de esa propiedad que tenía anteriormente, sino que por razones de mercado están bajo los precios. Entonces, va a seguir perdiendo plata la CFN. ¿Quién va a poner la plata? Se necesita capitalizar la banca pública, se necesita. ¿Y eso es donde va a salir? Bueno, sencillamente, como dice aquí, eh, Mauricio, pues tiene que salir de fondo del Estado. ¿Quién es el dueño de de la CFN. Es el Estado ecuatoriano representado por el gobierno nacional, pues, ¿sí? Entonces, digamos, la primera tarea es limpiar la hoja de balance del banco de la CFN. Limpiar, limpiar, limpiar. No importa que esto implica pérdidas adicionales, pero pónganse ustedes a pensar, ¿qué se va a fusionar? ¿Dos entidades en mal estado financiero como Banco Ecuador y CFN? ¿Eso se va a fusionar? Y la cartera vencida y perdida, cuando salga esa fusión, ¿quién la va a absorber? Tendrá la que se va a licuar. Otra entidad para que sencillamente se haga cargo de eso. Y la nueva entidad fusionada comience a funcionar con una estructura financiera sana totalmente. Eso tiene que decir el gobierno, ¿sí? Pero hay que capitalizar la banca pública, hay que capitalizar. Y si el, va, y si el gobierno debe endeudarse con el vidrio de la CAF para capitalizar esas entidades, hay que hacerlo. Porque el sector privado, agrícola, el industrial, necesita más recursos en condiciones mucho más adecuadas que le da la banca privada. Lo que no significa que estoy diciendo que se regale la plata. No, no, no, no, no. Hay que hacer una buena administración de los recursos que tiene la CFN o el Banco Ecuador. ¿sí? Y hacer una buena gestión crediticia. Claro. Y evaluar bien los riesgos, profesionalmente evaluar bien los riesgos y pedir las garantías adecuadas, y la valoración de las garantías, que hay es donde ha habido un error también en las CFN. La valoración ha sido errónea, entonces hay que preguntarse, ¿qué pasa con los evaluadores, con los que hacen evaluación de activos? Decidieron, como en la época de los Estados Unidos, hace como 30 años, en que todo el mundo se puso de acuerdo en valorar hacia arriba toda una serie de bienes cuando eso era falso totalmente. Esos errores cometieron los señores expertos en que hacen valoración eso también hay que checar para saber por qué recibieron un valor en 100 cuando solamente en el mercado esa garantía valía 50. Y de tal manera que hay insuficiencia de garantías también, como mala gestión del crédito y mala concesión del crédito. Y eso, a eso conduce la politización de las entidades de la banca pública. Eso conduce. Eso fue errores fue. del gobierno de Correa. Así es. E Economista Pozo. En esta fusión no se no se corre el riesgo justamente lo que aludía el economista Rubalino, de que se liquen todas estas estas cuentas que no están claras eh, se ha dicho no se puede levantar la reserva pero hay una excepción en el código se puede levantar la reserva para quien muestre un interés legítimo sobre el tema en ese sentido eh, estamos hablando de recursos del pueblo que afecta a un banco público y que se financia con dineros de todos los ecuatorianos, en fin. Pero no se podría correr el riesgo de que estas cuentas desaparezcan en la fusión economista. Y hay el riesgo, Carmita, lamentablemente existe ese peligro. Eh, si usted junta dos frutas en mal estado, lo que tiene es una ensalada de frutas incomible. O sea, no tiene eh, una forma de de identificar los orígenes del problema. Estas son instituciones que tienen que ser sometidas a lo que se llama una, una revisión post-mortem de la parte financiera, es decir, hacia atrás. Eh, hay un nombre específico que se me fue este momento de la, de la mente, pero que permite una revisión histórica de por qué se vienen acumulando los problemas a punto en el que estamos en este momento, fíjese algo, carmita. la misma CFN, si usted recorre unos años atrás, fue una muy buena institución, manejada, en, yo le diría, de una manera muy técnica, ahí se formaron con amigos, colegas, eh, en esa institución, recuerdo que una funcionaria alta fue Elsa de Mena, en su momento fue jefe de algunos... Amigos míos que trabajaron ahí se formaron técnicamente en la CFN, es decir, sí fue bien manejada a pesar de que siempre fue una institución pública. Esto cayó en malas manos y aquí estamos viendo los resultados. Pero solamente para, para hacer referencia a la última etapa del 20 al 21, aquí tenemos nosotros que eh, hay una reducción importante del patrimonio de 1.500 a 1.000 millones de dólares en un año. Una reducción patrimonial yo diría importante eh, y, los, y, las, y los resultados de ejercicios previos, es decir utilidades de años anteriores de 200 millones se evaporan con una pérdida de 240 millones del año anterior es decir, algo pasó eso no se puede ver a simple vista en la, en la información de balance de igual manera la cartera baja de casi 1.400 880 millones de dólares entonces, sí me parece que eh, hay que buscar una revisión eh, técnica de este tema para averiguar cuál es el origen de, estas, de esta coyuntura, de esta situación que es este momento, y hacer los correctivos, eh, y sí tengo yo la preocupación de que si el correctivo hay que hacerlo conjuntamente con otra institución, o prefiero limpiar las dos y después buscar algo de economía de escala entre las dos instituciones, para que no se produzca duplicación de un área de recursos humanos, un área financiera, un área de crédito, un área de riesgos, que eso sería ilógico pensar. Lo obvio es que se opte por una institución pública eh, eficiente, que dé el servicio que tiene que brindar, que se administre técnicamente como tiene que administrarse eh, y que dé también eh, menores costos para el Estado. Pero esto sí me preocupa de que se quiera hacer una vez unidas las instituciones y no antes de que se produzca una fusión entre ellos. Economista Robalino, justamente, ¿cuál es el camino entonces para lograr una fusión transparente, pues? Y que se fortalezca una sola institución, pero sin tener esto de, de, de cola, pues, o de acumulado histórico. No, no bastaría con poner tierra sobre el tema y Borrón va de nuevo e inicio. ¿Cuál es el proceso que debe seguirse, economista Robalino, en esa fusión? Yo creo que, naturalmente, el decreto de fines de noviembre del año pasado, si mal recuerdo, firmado por el presidente Lazo, yo creo que eso hay que detenerlo y limpiar las dos instituciones. Primero. Limpiarlo, primerito, limpiarlo. Y eso va a tomar tiempo. ¿Qué, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa limpiar? Es decir, ¿qué limpiar debemos tener en claro, economista Robalino? Ya, limpiar en esta significa corregir todos los errores que haya en lo que es la calidad de los activos. Un activo importante es la cartera de crédito. Entonces eso significa que todo lo que tiene que ver con malos créditos, cartera vencida incobrable, etcétera, etcétera, hay que apartarla totalmente eso con respecto a cartera de crédito, pero también hay otros ítems de, de activos. Apartarla, hay pero que no taparla, ¿no? Sí, hay que apartarla, pero, apartarla pero no taparla, porque habrá responsables. Sí, Entonces, sí, sí, sí, pueblo. pero bueno, eso ya depende de otro proceso. Ahí, digamos, pues los, los auditores externos, la supervisión de banco, alguien tiene que intervenir para poder saber qué es lo que pasó con una serie de créditos, cómo hicieron la evaluación de los riesgos. Sencillamente cumplieron órdenes del presidente de la dar un crédito al señor ABC, solamente por cumplir. Bueno, hay una responsabilidad administrativa, pero hay que limpiar los balances como se suele hacer, hay que limpiarlos Y una vez limpia las dos instituciones con buen estado de salud, los activos totales, entonces sí, se estaría disponible a cumplir con lo que manda el decreto presidencial de noviembre del año pasado. Pues vuelvo a repetir mis juicios personales que es un error. Hay dos grandes funciones que son radicalmente diferentes: la industria manufacturera y la ganadería agricultura. Todos los países del mundo tienen una serie de bancos especializados en cada actividad. ¿Por qué se le ocurrió al presidente que es banquero fusionarlo? ¿Por qué? No entiendo. Yo diría es un error, error, error y error. Y con todo el respeto le digo al presidente de la República y al gobierno que se ha equivocado. Pero bueno, ya está. Entonces primero hay que hacer esa la reestructuración total de las entidades antes de seguir en la fusión. Ese sería mi juicio. Ahí tienen que encontrar la fórmula. ¿Qué hacen con esa cartera mala? ¿Con esa cartera irrecuperable que hay pagaré letras de cambio, etcétera, etcétera? ¿Qué hacen? ¿Quién la va a absorber? ¿Se la transfieren al Ministerio de Finanzas? ¿O qué van a hacer? Ahí tendrán que estudiar también antes del proceso de la perfección de la fusión no pueden funcionar no pueden combinar los dos balances para sacar a una entidad esa sería una irresponsabilidad y el presidente no creo que va a cometer ese error porque tiene experiencia bancaria ¿sí? ahora economista Pozo sobre, quiero insistir sobre la idea anterior a propósito de las expresiones de muchos ciudadanos que quieren información. ¿no? Entonces, se insiste en que la ley dice que se puede entregar esa información a quien demuestre interés legítimo y no se perjudique al cliente. Y en ese contexto, la respuesta es, bueno, pues, ¿y quién más eh, que los ciudadanos son los que tienen el interés legítimo de conocer cómo se ha administrado ese recurso. Pero entonces, ahí viene siempre eh, la palabra o la letra pequeña, es decir, finalmente, ¿a quién se le da la razón? O si esto es un tema de interpretación de la normativa. Yo no, no, no puedo dar una respuesta clara, lamentablemente, Andrés, y, mm. si esto se puede o no se puede, porque esto es un, creo que cae en el terreno legal. legal. Pero claro. sí le puedo decir que hay un tema de transparencia que es importante. Yo creo que la presión ciudadana de conocer quién, pongámoslo entre comillas, se aprovechó de recursos públicos para eh, no cumplir con sus obligaciones, no que haya recibido los recursos, sino que no haya eh, pagado lo que tiene que pagar, eh, sí me parece que es un tema que tiene que algún rato salir a flote, que las instituciones que tengan que dar aquí un veredicto de si se entrega o no esa información, que actúen ya que lo digan ya, si sí se puede o no se puede, o se puede en estas condiciones, pero que ya lo hagan, porque esto de que nadie sabe cuándo se va a saber y quién está detrás y a quién prestaron y no pagó, me parece que ese malestar ciudadano no es sano para nadie, no es sano ni para la institución, no es sano para el gobierno, no es sano para, para nadie, y en ese sentido yo sí creo que tienen que acelerar eh, este proceso, fíjese, cuando usted limpia una institución financiera, probablemente tiene que achicar la misma, tiene que reducir cierto tipo de operaciones, tiene que hacer lo que se llama una auditoría forense, es decir, entrar a verificar, por ejemplo, si las garantías que se otorgaron con respecto a una operación de crédito eh, cubren la operación de crédito eh, y si esas garantías están debidamente documentadas que no pase lo que ocurrió con, con créditos, por ejemplo, eh, que otorgó en su momento el, el Seguro Social, que se perdieron los documentos y, y está con mil activos, que no tiene los documentos para poder recuperar, y tiene terrenos en todo el país eh, y no tiene todos los documentos de propiedad adecuados. Entonces, a mí parece que ese chequeo de información es bien importante y deben iniciar de manera inmediata y como anotó, César, y lo dije yo también, de una manera individual, ya una vez saneada la institución, si usted quiere achicar al, al, al tamaño y a la función que le corresponde, pensar en una opción de función, a pesar de que obviamente los orígenes de, del destino de los recursos son distintos. No, no es lo mismo prestar a los agricultores que prestar a los industriales o a los comerciales. Economista Robelín, usted se sorprendía. Bueno, primero decía que había sido un error algunas de las decisiones del gobierno, y ha eh, mencionado el tema de la fusión, por ejemplo, y le llamaba la atención siendo eh, profesionalmente un pasado vaquero del presidente Lazo. Entonces, frente ¿a qué estamos? ¿Hay una consideración ya más de orden político, de coyuntura, más que técnica, entonces? Yo diría que sí, yo diría que sí, pero pero lo primero es lo primero, pues, ¿no? hay que limpiar todo eso y hay que limpiar todo eso, ¿verdad? Y, y ya no solamente es la declaración que hace el presidente, el director de la CFN, sino que si viene la fusión, usted tiene a Banco Ecuador, que también ahí pues, ha sido un desastre su manejo, ¿sí? Nos estamos concentrando la CFN, pero en la fusión interviene el Banco Ecuador, el Banco Nacional de Fomento, hay que limpiarlo también, hay que reestructurar esa institución. Uh -huh. y, y, y el presidente no se va a ir para atrás diciendo, el decreto de noviembre lo elimino, porque sencillamente le está pensando en las consecuencias políticas de, esa, de una decisión de esa naturaleza. Entonces, lo primero es lo primero. ¿sí? Y luego, y lo que yo digo es, sencillamente, alguien tiene que entrar a hacer un análisis detallado de todos los activos. Se supone que la supervivencia de bancos es el organismo de control, es el organismo que debió haber dicho, esto no puede ser. Lo, el auditor interno, ¿cuál es el informe del auditor interno? ¿Vio el directorio de la CFN? ¿Vio, analizó el informe del, del, del auditor interno? ¿Hay auditoría externa? ¿Qué dicen los, los informes de auditoría externa? Yo, independientemente de todo, deben encontrar una fórmula. ¿Para qué? Para que no sea un secreto de Estado, sencillamente, pues, el, el tema de las CFN, la situación y los estados financieros. Los bancos privados publican de tiempo en tiempo todos sus estados financieros en los diarios del país. La banca pública debe ser lo mismo. Además, porque siempre son fondos públicos, ¿sí? Entonces, yo digo... Hay que ir por etapas, y lo primero es, vuelvo a insistir, en que hay que limpiar la hoja de balance de esas instituciones, ¿sí? Y en el camino, pues sencillamente, si alguien detecta todas las administraciones inadecuadas, que yo, como dice Mauricio, yo recuerdo a la CFN del pasado, extraordinaria institución de una gran calidad, yo nunca trabajé en la CFN, ¿sí? Pero naturalmente tuve ciertas relaciones por X motivos ahí de la función pública. Y esa era una entidad maravillosa desde el punto de vista de imagen de administración de una cartera de crédito o de inversión financiera. Todo lo contrario a lo que era Banco de Fomento, porque el Banco de Fomento fue politizado hace décadas, décadas, décadas, sí. Pero vuelvo a repetirlo, la banca pública, los gobiernos no pueden politizarla, no pueden tienen que apoyar la profesionalización, que vaya gente preparada, competente, capaz, como era hace 40 años las FN, ¿sí? Y si hay ecuatorianos, pues, preparados y competentes y eficientes para hacer una buena administración de una entidad financiera pública, si ¿sí hay, si sí hay, lo que pasa es que seleccionan inadecuadamente, hoy por hoy hay un presidente del directorio que yo tengo buena referencia, lo conozco y sé que tiene experiencia bancaria, el señor Andrade, por ejemplo, ¿sí?, ¿Por qué renuncia el gerente general del, del, de la CFN, que es el señor Salgado? No lo conozco. ¿Por qué renuncia? ¿Ve que la tarea es enorme? Pues sencillamente, si uno acepta una, la gerente general de un banco como el banco como el CFN en este momento, uno sabe que, que tiene una tarea enorme en, la, en reestructurar toda la entidad y dejarla lista para la posible fusión que quiere el señor presidente. Si sí hay gente, pero... ¿Por qué renunció el señor Salgado? Veo que la situación es demasiado compleja y es que no quiere hacerse cargo nada de eso. ¿Por qué renunció? ¿Hay uno a saber? ¿Sí? ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, se necesitan unas series de pasos que el gobierno tiene que cumplir. Y aquí el señor Andrade, que es el presidente del directorio, tiene que tener claro que creo que lo tiene claro de cómo reestructurar todo, ¿sí? Bien. Sí. Sí. Muchas gracias a nuestros invitados. Estábamos recibiendo algunos mensajes de nuestros oyentes. Uno de ellos nos recordaba toda esta etapa de las famosas condonaciones eh, y, y también de varios beneficios a determinados eh, eh, bancos del sector privado que, que finalmente quebraron. Esto no puede reeditarse en el país. No pueden darse decisiones políticas cuando son temas técnicos. Muchas gracias a todos ustedes. Un buen tema para reflexionar el día de hoy. Esperemos a gracias, ver cómo amigos. se desarrolla gracias, este gracias proceso. Por por la gracias, Carmen. Un placer de haber estado con Mauricio. Muchas gracias. gracias. Gracias a César Robalino, gracias a Mauricio Pozo por haber estado con nosotros.